Hola, ¿qué tal señora? ¿Cómo estamos bien? Aquí es el Juan aparato. No salimos de una que nos metemos en otra No han pasado ni 10 días de titan antes del Saudi Arabia Que además no fue de puta madre Y este domingo, Midja Maratón de Barcelona Media Maratón de Barcelona Donde además, no solo vamos a ir a correrla Sino a intentar mejorar la mejor marca personal Que fue el año pasado Una hora, 28 minutos, 50 segundos Pues este año la vamos a intentar bajar ¿con quién? Atención, me va a hacer de liebre un campeón del mundo, un campeón de Europa y que además ha sido varias veces olímpico. ¿Qué? ¿Sabéis quién es? Aquí abajo en comentarios, liken, si tenéis ganas que hagamos vídeo en la carrera, que no sé cómo lo haremos, porque realmente estaremos corriendo muy rápido y liken también de soporte, para ver si lo vamos a conseguir. Va a servir de calentamiento Haremos unas tres series de mil escalerillas Tampoco fundido de ritmo, pero eso sí, todas corriendo Tanto la subida como la bajada Y después de esto, pues unas series guapas A buenos ritmos, ritmos parecidos a los que vamos a llevar en la media Que van a ser aprox 4.10 del kilómetro En algún momento 4, en algún momento 4.20 En algún momento 3.50 y pico Así que tenemos que estar preparados Venga, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Aquí apretamos un poquito. Oh, vamos para allá. Qué luquita, ¿cómo estás? Oh, reventado. Pues, espérate. Que viene la segunda tanda. ¡No! ¡Hija! Eh, ahora tú desde llano ya. Ok. Te vale si quedamos con esto, ¿no? Sí. ¿Eh? Sí. Sí, sí. sí. Perfecto. ¿Empujas la foto? Sí, dos o más. Joder, no Son sin quereros la foto, ¿eh? O ma... un esmorzar. Qué bajo eres. Lo que prepares tú. tú. <risas> yo la hago, ¿no? Vale, pues sí, ya. La fotógrafa buena. Vamos para allá. Casualidad. ¿Qué, de excursión o qué? Sí, vamos por el centro, pero digo, vamos a subir un poquito, ¿no? Pues aquí, para subir tenéis todo lo que queráis, ¿eh? tenéis unas escaleras guapas. Sí, vamos al Tibidabo. Ah, pues sí, pues por aquí por aquí llegáis, ¿eh? sí, Tienes que subir aquí y a mano derecha. Ah, pero se, ah se, vale. se pone, bueno. Bueno, pues, igual, igual tienes algún caminito por aquí, ¿eh? Pero será por el medio del bosque... No, no, no, tienes toda la razón. Esa, es verdad. Sí, sí, sí. sí, sí, sí, sí puedes o hacer la curva o subir directamente Exacto, esto, exacto. Vale. Venga, Venga. es un crack. Bueno, un, crack. <risas> un estropeado. Pero, bueno, venga, motivas a mucha gente. gracias hombre, te lo agradezco hasta luego ahí vamos ha eh, acabado el calentamiento ya estamos en series y ahora nos tocan dos kilómetros seguidos de series a 3.50, 3.52 del kilómetro esto nos va a servir para que en la media, cuando haya momentos donde hay que apretar recuperar tiempo llevar el cuerpo activo o ir prácticamente al sprint justo ahora, el miércoles, pues cuatro días antes de la carrera, lo hayamos activado al máximo, le hayamos quitado el carboncillo y sepamos que a nivel mental también los pulmones, las patas y la cabeza responden a estos ritmos. Vamos, allá. Bueno, jabalís, ahora sí, kilómetro de recuperación Uf, Me he dejado ahí el hígado, los riñones y lo que haga falta Pero esto nos irá de lujo para la carrera el, el domingo A ver, ¿por qué hacemos todo esto? Para que os hagáis una idea, yo estoy acostumbrado a ir a un Ultraman Y el tercer día cascarme 84 kilómetros a eh, 5.40, 5.45 el kilómetro ...durante 8 horas, con lo cual lo que toca hacer en la Mitja maratón de Barcelona... ...para mí es como un puto sprint en el que voy así todo el rato... ...cuando te acostumbras a la otra distancia, ...hostia, tus músculos, tus tendones, tu reactividad, tu corazón... ...se acostumbra a durar mucho, pero muy lento... ...mientras que el domingo hay que salir a 4.10 en el kilómetro 1... ...y durante 80 minutos, 87... Hostia, 410, 410, 410. Lo que para mí significa ir al sprint. Así que vamos a ver si lo conseguimos. Liken si hay ganas de vídeo. Y liken si creéis que lo vamos a conseguir. ¡Oh, oh, oh! Yeah. Vamos a estar otra vez en series, en este caso veis una serie más tranquila, 4.8, 4.10 del kilómetro, que es el ritmo constante que tendríamos que llevar en la media, desde el kilómetro 1 hasta el 21. La verdad es que la sensación es que el cuerpo aguanta, las patas aguantan, pero no es lo mismo hacerlo en una serie, aunque hablando y grabando, que hacerlo durante casi una hora y media seguida. Bueno, jabalís, por cierto, hablando del Ultraman, tres semanas lleva 232.000 views y 11.000 likes. Os dejo el link aquí abajo, para los que no lo hayáis visto, y os quería preguntar por qué os ha gustado tanto. Eh, por la música, por el guión, eh, por cómo está grabado, por qué es un Ultraman y el Ultraman nos flipa, porque ganamos el doble maratón por las pelis que hemos metido o porque estuvimos hasta el último día peleando sin tregua por la victoria. Bueno, vosotros mismos, hoy ets. aquí os dejo un poquito y link aquí abajo. Y domingo, otro examen. A ver si sacamos matrícula, sobresaliente, notable, aprobamos y suspendemos. Pero en actitud y ganas, lo vamos a dar todo. ¡Vamos para allá, Luquita! ¡Nos vemos, Javarín. vamos Onda raíz, alto tronco, florida ramazón. Clavado en el centro del mundo se alza un árbol sin espinas. Un árbol de esos que saben darse a los pájaros. En torno al árbol giran las parejas bailanderas. Ombligo contra ombligo, ondulando al ritmo de una música que despierta a las piedras y enciende el hielo sometida a invasión continua, a continuos bombardeos y tiroteos, por mucha muerte que venga, por mucha sangre que corra, el árbol de la vida sabe que jamás cesará.